Este es Pepe Pérez, un malvado cracker. Sí, he dicho cracker. Los hackers son personas que hacen el bien, como este. Y tiene una terrible misión, que su nombre aparezca en todas las asignaturas de la Universidad de La Rioja. Además de esto, también utiliza sus conocimientos para robar usuarios y contraseñas de usuarios que a veces se lo ponen muy fácil. Hoy nos han dicho en el colegio que tenemos que usar HTTPS en, en, en las webs porque si no tus datos lo puede leer cualquiera. ¿Y eso qué es, Nere? Si estás introduciendo tus datos personales o tarjeta de crédito en una web tienes que fijarte en que en la barra de direcciones están las siglas HTTPS. La S es lo más importante porque significa que la web es segura. Además, para saber si estás en una página legítima, lo mejor es mirar el certificado. El certificado es un elemento de seguridad que indica que la página es de quien se supone que es. Es como un DNI digital al final. ¡Suscríbete